Desde el día cero de la humanidad, han estado como genios e inteligencia y creativos. Sí. Sí como si esas cosas pasarán. Hola qué tal, hace tiempo que no hago un video así con voz de locuendo y un fondo de... Habitación, que raro bueno intente hacer algo de historias de terror pero no me salía una. Historia. Entonces hablaremos de, las películas de terror, yo creo que ya todos saben. Que son las películas de terror no, tengo que explicar si el nombre lo dice, bueno siempre. Hay historia de un tipo asesino, que lleva con un cuchillo o machete y que los protagonistas intentan sobrevivir mueren algunos, y el último sobreviviente mata al asesino. Pueden variar de asesino como un muñeco, demonio, pesadilla y un niño que tiene una sonrisa y se hace el sad. Bueno, eso no es una película, es un creepypasta, y también el lugar depende de la película como una casa, un bosque, mansión, museo creo y etcétera, etcétera. Etcétera. Y algunas películas son bien malas. Ahora hablaremos de los storytimes. Los Storytime no tienen tanta explicación, solo es el youtuber contando una historia. Mientras más rara la historia más visitas en el video segundo. Si no lo creen, busquen storytimes. Lo más conocido son de experiencias paranormales o terror.